Esto. Mira que hay una cueva Bienvenidos Legión Oxlack, a un nuevo video de evidencias paranormales más En esta ocasión les voy a presentar dos videos en uno Hoy es dos por uno y es que el primero es muy sencillito, es muy corto, pero es uno de los videos que ha estado viralizándose en TikTok, que es la red social en donde ahora están saliendo mucho más este tipo de videos sobrenaturales. Al parecer una pareja va paseando a sus perros cuando de pronto escuchan el llanto de algo que pudiera ser un bebé, pero a la vez algo también aterrador. Vamos a ver el video. Es Mira que hay una cueva. El video se escucha bastante dramático. Sin embargo, y revisándolo a detalle, podemos notar que no hay nada en lo que nos muestran. Cuando el hombre menciona que hay una cueva, en realidad no es ninguna cueva, es una piedra grande solamente que está sobrepuesta en otras más pequeñas, no tiene profundidad, ni siquiera tiene un hueco. Y desde ahí entonces nos damos cuenta que ese sonido, ese llanto tan dramático que está saliendo no se encuentra en el sitio, sino que es un audio que le han sobrepuesto al video. Los perros si sí tiene la mirada fija al lugar, si sí están como pendientes de algo que está ahí. Yo creo que ellos grabaron el momento y después les pareció interesante o, o como a forma de broma agregarle un audio, en este caso el audio de unos llantos para hacer más paranormal el video. Sin embargo, es claro que esto no es nada real, simplemente es un audio que se le ha encimado a esa grabación, no es ninguna cueva, no hay ningún niño, ni ninguna bruja, ni ningún monstruo gritando ni llorando en ese lugar y solamente se trató de una edición. Por eso les digo que este video es completamente falso. Este fue el primer video que les quería presentar y ahora pasemos al segundo. Este ya tiene sus años dentro de internet, dentro de YouTube, incluso lo subió Pasillo Infinito. Seguramente a él se lo mandaron al correo y lo presentó en su canal de YouTube, porque después en todos los demás sitios que lo he visto, siempre tiene la leyenda de Pasillo Infinito, lo que significa que él es quien recibió por primera vez ese video. Esta grabación viene de Bolivia. Los sucesos que van a ver a continuación pudieran parecer muy falsos, pero a la vez son muy interesantes tanto que incluso pudiera creer que son verdaderos. Vamos a ver el video. Ya estoy filmando, profe. Ya comienza, eh, Juan Carlos. ¿Cuál es su tema? Por favor, Juan Carlos, saquese la gorra. tanto le digo que saque la gorra. ¿Qué pasó con esa cartulina? ¿Cómo mayor después ¿Puedes marcarlo? ¿A qué hora vamos a acabar? Alí es el otro grupo ya, lo vamos a hacer más rápido. Ya, bueno, este... El tercer punto es... Eh, patas sin vigilancia. Bueno, el tercer... La tercera es... Sin está... Un profe, el basurero. Se movió el basurero. Se está moviendo el basurero. ¿Lo pateaste el basurero? No, pero la has pateado? Pues sí, sí. Se movió ahorita. ¿Cómo? cómo? No, no, no se va a mover solo. ¿Para qué ese dinero que veo cinco bolivianos ahí? ¿Para qué eso? Para fecha chica. Está nervioso este trato? ¿El basurero, profe, se, se está moviendo? ¿Se mueve el basurero? ¡No, profe, la mesa! ¿Oye, por qué la mueve la mesa? ¿Cómo yo no vi? ¡No, profe, la borra! Es un video muy interesante que tiene sus años y que nadie le dio una respuesta por considerarlo bastante falso. Sin embargo, al estarlo revisando me di cuenta que si es falso, en realidad las actuaciones son muy buenas. Y es que al observarlo y fuera de los sucesos paranormales que ocurren, puedo distinguir que hay elementos muy reales, como la actitud del maestro, como de la persona a quien está grabando o de los alumnos que se alcanzan a ver en pantalla. Como vemos, en primera instancia se mueve primero la cartulina, se cae y parece como si alguien lo hubiera jalado, algo que sí se pudiera hacer con un hilo muy delgadito y transparente, sí se pudiera hacer el efecto de desgarrar la cartulina y tirarla. Enseguida sigue el bote, que se empieza a arrimar un poco hacia el lado derecho de la pantalla, pero vemos que la puerta del salón se encuentra abierta, por lo que es posible que alguien sí pueda estar jalando el bote con un hilo hasta ahí pudiera ser completamente falso, pero enseguida viene lo de la mesa, la mesa completa, una mesa metálica, el escritorio se recorre de una forma muy brusca hacia el lado derecho, Sí, se recorre hacia el lado de la puerta donde alguien la pudiera jalar, pero para poder jalarla a esa velocidad y con esa fuerza necesitaría tener un hilo bastante fuerte, incluso tendría que ser una cuerda, no un hilo. Un hilo se rompería por el peso del, peso del escritorio. Y es ahí donde a mí me comenzó a parecer que este caso pudiera ser verdadero. Pero es imposible andar creyendo este tipo de cosas. Enseguida sucede lo de la gorra. La gorra sale volando y entonces es ahí donde todos salen corriendo porque se espantan. Y termina la grabación. Como les he dicho, este video lo han eh, tachado de falso. Y es que nadie creería que esto en verdad sucedió en ese salón de clases. Por lo que yo les pido a toda la gente que esté viendo este video y todos los que sean bolivianos, si alguien tiene información sobre este video, si alguien conoce a ese maestro o a esos alumnos, o si conocen quién grabó esto, o si se trató de mera actuación, por favor que nos escriban al correo o al número de whatsapp que aparecerá en pantalla para poder demostrar si esto es verdadero o es falso ya que me he quedado con la duda no sé ustedes qué opinen pero hay elementos como les repito que parecen muy falsos, muy burdos pero otros que son bastante interesantes y que pudieran ser naturales o reales sea verdadero o sea falso me interesaría hacer una segunda parte para darles la información correcta. Mientras tanto, es uno de los videos que me parece bastante misterioso y muy bueno para investigarlo. Nos vemos el día de mañana con un nuevo caso, nuevos videos paranormales que han estado sucediendo. Se los voy a presentar para que los analicemos y busquemos la verdad detrás de estos. Mi nombre es Oxlack Castro. Gracias a todos por ser parte de la Legión Oxlack. Nos vemos hasta mañana.